¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal el día de hoy tenemos acá el Motorola ¿Sí? Moto C gente, La cual le vamos a enseñar a cambiar el email de forma gratis sin ningún tipo de paga gente. En este caso para eso tenemos que tener el Mago Meta y estos archivitos que les dejarán que descarguen Primero gente vamos a abrir Mago Meta En este caso Para poder hacer el proceso Hay que tener también instalados los drivers Listo gente, ahí lo tenemos MagoMeta, Meta, lo vamos a dar a Reconnect Acá esta opción y ahora sí vamos a conectar nuestro dispositivo, gente. Vamos a conectar entonces nuestro dispositivo. Ahí se nos suena, gente, que se está conectando. Esperamos entonces. Tiene que quedarnos en el logo, obviamente, así como está, gente, en este caso. Tiene que quedarse ahí en la pantalla de Motorola para que nos funcione correctamente. Listo. Ahí nos volvió a conectar, gente, y nos va a arrojar una doble pantallita acá lo que sería el mn ram listo ahí lo tenemos gente si es que no le sale vuelven a conectar pero ven que se quede en el logo de motorola listo acá mnram por lo general viene email donald gente porque un meta también cambia email de k 8 verdad entonces como si es que vienen email donut en este caso ustedes lo van a dar seleccionar mnram editor listo ya hasta ahí estoy claro entonces listo acá ahora se van a ir rápidamente acá en estos archivos van a abrir esta carpetica Que es un generador de email lo vamos a colocar por acá Y vamos a irnos a Meta nuevamente Vamos a ordenarlos gente A ver si lo podemos colocar esto más acá a ver, vamos a verlo Colocarlo de acá y Meta más acá Listo gente Vamos a ordenar Meta Listo Ahí lo tenemos MNR listo gente y ahora sí ya tenemos las tres pestañas abiertas ¿Qué vamos a hacer acá gente acá donde dice MnRAM editor vamos a dar donde dice read from MnRAM y le vamos a dar que yes que significaría sin en español le vamos a aceptar y acá te va a dar unas opciones gente lo que vas a seleccionar es la opción de acá donde dice Lead. lo vas a dar en el más y te abrirá un nuevo menú acá vas a buscar la opción barcode no F FNARCODE lo vamos en el más y te va a aparecer el número 1 Listo Selecciona este número 1 gente Y acá te vas a dar donde dice React from MRAN. Listo Te va a abrir otra pantalla a la frente Para que tú puedas agregar unos códigos Y acá lo vas a seleccionar gente Donde dice el más Y te va a aparecer una lista de números Listo Ahora sí vamos a ir a este programita Que dice acaso admin Y vamos a colocar un email En este caso si que tu teléfono tiene dos emails Te vas a dar email 1, email 2 Yo le voy a colocar un número gente porque tiene solo, solamente un email. Listo y lo damos en calcular. Obviamente ya lo tenemos acá, gente. Y ahora sí nos vamos a fijar acá en Everran. Voy a colocar esta pestaña para acá para que nos puedan entender mejor. Listo, acá lo tengo en las dos pestañas. Entonces, acá me voy a ubicar en esta área de trabajo, gente acá. Listo, ahora sí nos, vamos a empezar por el número 26. En este caso nos vamos a ubicar acá en este en el número 26 a ver vamos a ubicar donde está 26, 26 acá tenemos 26, listo gente qué número tenemos acá en el 26 acá lo tenemos el número 10 entonces vamos a ir a 26 acá en este caso sería el 26 y colocamos el número 10 listo, ahora si damos un enter gente y nos vamos a ir al número 27 en este caso tenemos el número 27 que sería 38 Listo, le damos enter. En este caso en el número 27 tenemos el 38 gente. Lo vamos a sacar a colocar, no hay que equivocarse gente, porque si no no nos va a funcionar. Listo, ahora le vamos a dar enter. Vamos a ir al número 28 que está 250, lo vamos a colocar 250. Enter, todo lo que está hecho se va a colocar de color rojo, gente. Entonces estábamos en el número 28, ahora pasamos al número 29, que está a 102. Lo colocamos, gente. Listo, le damos enter. Nos vamos al número 30, gente acá, que sería 170. Entonces colocamos 170. Listo. Ahora nos vamos a ir al número 31. Acá vamos a dar enter, nos vamos a 31 y está a 153. En el 31, a ver, si sí, listo Acá está correcto Acá a ver, 30 31, 153 También le vamos a colocar Damos Enter Número 32, 205 205 Enter Número 33, gente, 250 Enter Número perdón, acá hemos nos hemos colocado 32 a ver, 105 acá no hemos cambiado, gente, vamos a poner 250, ya Así que. Okay. listo, enter 33, 250, 34 acá nos da 38 lo vamos a colocar a 38 enter en 35, gente, acá en 35 nos vamos a ubicar, nos da 170 listo, 170 36 nos da 86. Enter. Listo. Y sucesivamente van colocando los números hasta donde termine. En este caso nos faltaría 37. Que sería 60. Colocamos. Enter. Nos vamos acá 38. Y acá nos ubicamos 38. Que sería en el, en el caso de acá del programa. Sería 205. Vamos a sacar 205. Enter. A ver. Listo, estamos en número 39 gente Acá nos da 38 Listo, lo vamos... Eh, perdón Nos ubicamos acá en el número 39 Nos da 38, claro, es correcto Damos enter Y en el número 40 gente, automáticamente nos da 102 Listo, vamos a colocar el último número entonces Listo, y eso sería todo Ahora voy a iniciar a mi programita de este gente Y me voy a ubicar acá en MNRAN. Y lo voy a donde dice Subtop NRAN. En en y como tú puedes ver en la parte de abajo nos dice que se ha cambiado, que ha sucedido, gente. Listo, lo vamos nuevamente, nuevamente si listo. Eso sería todo. Gente. Ahora cerramos esto, cerramos esto y damos acá donde dice Disconnect. Listo, ahora sí el dispositivo se nos va a reiniciar gente. Y vamos a ver si se ha cambiado el email. En este caso yo el email lo tengo acá gente para comprobarles. Voy a encender el teléfono. Vamos a encenderla, a ver, vamos a conectar ya el cable gente vamos a proceder a encenderlo Listo, y se nos está encendiendo, vamos a esperar entonces, listo acá ya regresamos entonces el dispositivo ya se nos ha reiniciado, vamos a comprobar que si sí es verdad, que sí se si acaba cambiado el email, listo acá vamos a cerrar esta notificación Listo gente, entonces acá como podemos ver se los tenemos ya línea y lo que vamos a hacer es comprobar el email que sea el mismo que tenemos ahí en nuestro programa y vamos a buscar el siguiente código para verlo gente acá damos en el teclado asterisco numeral 06 numeral comprobamos el email gente y si sí es el mismo que tenemos acá bueno eso fue todo, espero una suscripción para este gran video, nos vemos en la próxima gente un saludo para todos ustedes